Mi nombre es Paulino, pertenezco al colectivo Masa Crítica. En general o en particular no estoy en ninguno. Somos, to, todos somos parte de este, de este colectivo que se llama Masa Crítica. Okay. Eh, como esta rodada, como en las anteriores, nuestro objetivo es llamar la atención al gobierno del estado para que apruebe algunas leyes, así como a la ciudadanía como a los automovilistas, a los que nosotros les llamamos los cochistas, para que nos volteen a ver, para que nos volteen, a, a, más bien que sepan que hay ciclistas que sepan que hay gente que se mueve y que no son motorizados. Nosotros también merecemos el respeto, que a través de estos movimientos hagamos y ejerzamos presión hacia las autoridades, y como te los, se los comento, en la ciudadanía en general. Eh, yo me llamo Frida y pertenezco al colectivo Chixigua. Es un colectivo realmente especial para mujeres. No lo, hacemos, bueno, lo hacemos con la genialidad de que nos sentimos como más confianza, más seguras entre mujeres, nos apoyamos, aprendemos igual. Pues no se nada lo principal, ¿no? Mira, la verdad yo soy tanto ciclista como pues automovilista y realmente la inconsciencia de la gente si es un poco uh, visible, realmente eh, los conductores no respetan a lo, las reglas de aquí, o sea, el reglamento de tránsito como que lo pasan más al aire. No tenemos una página sino en Instagram, estamos como colectivo Chisigua. Ahí podrían ver pues las aventuras que estamos realizando, algunas actividades que hacemos. Más que nada hacemos las rodadas sindicales. Nosotros somos Gorilas Bike. Surge de querer rodar entre amigos. Eh, inicialmente fueron de Tlaxcala y de Puebla, y finalmente se forma Gorilas Bay. Bueno, primero por respeto, todos todos tenemos derecho a todo. Lo mismo en mi trabajo, yo ando en un camión de 22 toneladas. Cuando estoy descansando, ando en mi carro, pero cuando yo quiero salir, salgo a rodar. Entonces, ando en cualquier cosa y como tal, cuando voy en el carro, yo respeto al que va en la bicicleta, le cedo su, su carril. Pero cuando nosotros vamos a la bicicleta, lo único que exigimos. Al del carro no le queremos quitar nada, simplemente que nos deje el espacio para poder sobrevivir, porque muchos usamos la bicicleta, como dejan mis compañeros, para ir al trabajo, independientemente de una parte recreativa. No tenemos la idea de pelear con nadie, simplemente que todos vivimos en este mundo y todos tenemos derecho a respetarnos y que cada quien tenga su espacio para poder actuar y desarrollarse como mejor le me convenga. ¡Bloqueadores! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, Todos la la explanada, ¿no? A la explanada